Realmente fue un evento bastante llenador. Maravilloso, o sea, solté, sané, liberé, confié, creí. Me permitió conseguir herramientas de las cuales me llevo para poder aplicar en mi día a día y conseguir ese deseo ardiente que tanto anhelo. Es una de las mejores inversiones que he hecho. Nos ayudó a terminar como esos pequeños vacíos que aún teníamos en el proceso. Me he llevado abundancia. Realmente fue algo muy gratificante. Ha estado conmigo. Me ha traído una suerte increíble, el pedir, el desear, si sí, funciona, tú pides y el universo te lo dará. Es tal cual, y de hecho lo que tú dices Nicolás es clave, es tan solo pedir soltar la intención y el universo provee. ¿Cómo? Por medio de las personas. ¿Cómo? Por medio de una oportunidad, como por medio de una situación. Todos tenemos una escala vibracional, hay una escala vibracional en la cual en determinado punto hay diferentes emociones o sentimientos. Cuando tú tuviste ese logro estuviste en una escala emocional, cuando tuviste ese fracaso estuviste en otra escala emocional. Cuando lograste un objetivo, estuviste en otro nivel, en otra frecuencia. ¿En qué frecuencia estuviste? La clave a todo eso es no el hacer, porque eso es 100% energía masculina. Evidentemente involucra. Sin embargo, es en quién me tengo que convertir. Evidentemente en la persona merecedora. punto es que muchas veces manifestamos cosas de manera inconsciente, porque nos enfocamos en lo que no queremos, enfocamos en no llegar tarde, enfocamos en no, en no encontrarnos con el ex, con el otro, con el otro y ¡pum! pasa o no pasa, entonces todo el tiempo estamos manifestando, el tema es ¿tengo conciencia de lo que estoy manifestando? Y ahora a fluir y a accionar en todo esto que aprendí. Y gracias Andrés. Eternamente agradecido con Andrés. Gracias Andrés. Con mi determinación, con mi esfuerzo y con tu ayuda, voy por ese millón.